hablando de puerto rico alcángel y anuel hacen las paces yeah, okay. wow. <risa> los exponentes de música urbana anuel doble y alcángel al parecer eh, al parecer han limado asperezas. que hicieron las paces en medio de un concierto celebrado este fin de semana austin santo ok Sí, austin santo nombre de pila de la maravilla Apareció en el concierto del trapero y comenzaron a cantar juntos el tema de la ocasión, lo que dejó al público presente muy impresionado y emocionado. Se recuerda, que lo se recuerda que la relación entre ambos ha tenido sus altas y bajas de encuentros y desencuentros y situaciones que han provocado que ambos pues, se Acá distanciaran. Hasta, hasta ya este fin de semana, pues ellos dos se juntaron y pues ahí están, son amiguitos de nuevo. Vamos a escuchar. No, no. No, no. no, no. Son los fanáticos del alcalde la maravilla, de la leyenda que se escucha de todo, todo el mundo. No sé por qué, aunque hay oportunidad. No sé por qué. aunque hay una oportunidad. Señores, ahí está, Anuel AA eh, y Alcalde. No, qué bueno, Alcalde, después de la muerte su hermano, ha querido. No, y tiene bueno, un tiempo ya. Eh, madurando, no, madurando, madurando. Madurando. Ya, sí. Entonces, qué bueno sí que hicieron la fase. Recordemos que esta gente ahí en Puerto Rico, ellos son muy cuidadosos con su carrera y se hacen enemigos. Si tienen que grabar, graban por negocio, pero muchos de titanes ni se hablan en persona y ese tipo de cosas. Y, y el Panamera que se compró a Noé dentro de la cárcel, era el, el canje que se lo guardaba en la marquesina eso cogió pila de polvo ahí sí. cuando el panamera me compró un panamera acostado a la sí, celda de sí, nena de vera ah, ese panamera te lo tenía guardado el caje entonces sí. no sé que después que no salió de la cárcel no, no sé qué fue lo que pasó y de ellos dejaron de el ¿no? ajá sí, sí porque eran amigos, eran amigos de, de hace tiempo después vino verdad esos problemitas pues sí. se juntaron de nuevo ahí vemos un, un, por ahí una familia, habido, no fue que en no una discoteca Diablo, no en, el, el, en, el... en <risa> una discoteca ahí estaban ahí no sé si la pusieron los muchachos pero después entonces se, otra vez se distanciaron y ahora vuelven y se, sí. Y sí, sí. Y se son, juntan voy, pero es tíazos. bueno que que <risa> esté, esté haciendo estos gestos verdad para uh. de unión entre lo que es la música urbana de Puerto Rico así no y siempre dentro de esos artistas siempre se está viendo pero muchas veces o sea siempre se ve en el ámbito de los boricuas los cantantes boricuas reguetoneros siempre <ríe> pasa un pleito tengo el otro y después vuelven y se arreglan como si nada. un problema siempre hay un problema en, en, entre ellos porque como te digo allá eso de, de lealtad que si yo que no sé mucho de eso de ellos <ríe> Eso es. allá los boricuas tienen un sistema <risa> I mean, de que si somos, somos, y no vaya ese día ahí, ¿tú me entiendes? Entonces, <risa> eh, eh, eh, en, en música, yo he escuchado muchas veces que, por ejemplo, a Noé y Osuna, en un momento ellos grabaron, en, a, yo creo que hicieron un álbum, pero ellos no se hablaban, no se hablaban y, y estaban bravos, pero Oye. por el negocio lo tenían que hacer, ¿tú me entiendes? Entonces, eh, es algo fuerte lo, lo que pasa allá entre ellos, que no es como aquí que. Los Rochi y, y, y musicólogos se viven matando y, y, y grabaron. <risa> ojalá, <risa> ojalá que, ojalá que ahora este, este reconciliación pues pueda durar, de ¿verdad? Y después no nos sorprenda. Sí, aquí sí, a... sí, ya, yo, ya yo, ya yo creo que ya lo, lo, lo pasado es pasado y ellos son tanto Anuel como, como Alcance ya son dos leyendas de la música allá en Puerto Rico del reggaetón y del trap y yo creo que ya esas son cosas que tienen que quedar en el pasado. De...